En tu universo solo existe un Spider-Man. Mi nombre es Miles Morales. Hola, tú eres como yo. ¿Cómo? Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Y bueno, en esta ocasión hablaré del nuevo tráiler que sacó Sony de la nueva película de Spider-Man Into Spider-Verse, la nueva película animada y la primera del personaje Spider-Man, solo que esta se da del Spider-Man de Miles Morales. Acá más o lo traducido como Spider-Man Nuevo Universo. Y bueno, yo en este video trataré de seleccionar un poco este trailer a ver que tiene unos datos curiosos que son muy interesantes. Y bueno, por lo que podemos ver, Mice se prepara para ir a su nueva escuela, ¿no? Así como los cómics, que tiene otra escuela y capaz ahí conozca a gran su amigo, no sé. Y vemos la relación padre-hijo entre Mais y su padre Jefferson Davis, que también es policía. Y creo que tendrá un drama familiar, ya que Mice es Spiderman pronto, ¿no? y vemos un televisor que muestra al Spiderman de Peter Parker salvando al día. Y bueno, en plano ya vemos a Lombraña de Peter Parker. Y vemos acá también al Daily Viewer. Y aparentemente Mice en un subterráneo encuentra daña araña, encuentra daña parece que lo muere y ya tendrá su poder, ¿no? Y al parecer, Peter se da cuenta del, del poder que tiene más ¿no? Y se sorprende ya que ambos tienen ese tío de Y parece que Peter será el mentor de Miles ¿no? Peter en esta versión está um, muy adulto, con casi los 30. Y vemos que ya es muy experimentado ya que tiene varios trajes de Spider Bueno, los villanos. hay que solo iba a haber uno que era básicamente ya saben el problema, pero bueno. Primero tenemos acá al Duende Verde. Que esta versión si sí está inspirada en el Ultimate, en los cómics Norman Osborn se inyecta el suelo, el suelo Ox, pero por un accidente se transforma en un monstruo verde. Acá esta versión trata de semejarse un poco a un dragón más o menos, tiene más o menos como las alas en la versión de la serie animal Ultimate Spider-Man. Y aparentemente si vemos claramente vemos un goron modado, creo que es un guiño a la versión original del personaje. Digamos que el duende verde, en vez de el fuego a las manos, tiene las bombas, calabaza. Bueno, me suena interesante. Aparentemente este duende se será... da... Primero la versión clásica y se transformará una votación así. Y bueno, aparentemente más se cruza una pelea entre Spider-Man y el Dondever. Vemos que ya lo rescate y se sorprende de la vida que tiene. Bueno, esta escena parece que sea después que demora la la y ya se revela su poderes. ¿no? Y bueno, la animación está genial y vemos a El Modales saltando un edificio en gran altura. Bueno, Acabamos un enfrentamiento entre Spider-Man y Sprawler. Aparentemente, por lo que pienso, creo que se da al principio de la película. Ya que después de Sprawler se va a enfrentar al Spider-Man de Miles Morales, Pero bueno, vemos un segundo, vemos a otro villano. Kimbi, que será que Pro lo traje para él o no sé, pero no creo que se veía no, principalmente principal obviamente. Y bueno, por último vemos a Spider-Man más modales Morales, enseñando cómo ser Spider-Man, enseñando a balancearse por otro lado y vemos que tiene un maletín que no sabemos que sea sea el traje de Miles Modales obviamente o no sé. Bueno, acá aparece spider woman que no sabemos si se da de este universo o se da de otro, lo cual deja algunas dudas, ¿no? Si... Eh... Solo será de este universo, o habrá más universos de esta película. Y bueno, aquí termina este trailer. Y bueno, eso es todo. Si te ha gustado, por menos este video, qué expectativas tiene esta película. Esperemos que Sony la haga bien y también con Venom. Y bueno, si sale bien, Capaz haga más películas animadas del personaje Spiderman. Spider-Man. Y sí, me gustaría ver Spider-Man o 2099. Y también Spiderman de Peter Parker, obviamente. Pero bueno, hay que esperar hasta ahí siempre Y bueno, amigos, eso es todo. Si te ha gustado este video, dale un like, compártelo, suscríbete si quieres más videos como este. Y bueno, yo me despido. Hasta luego.